Con iniciativas como esta de este comité, de reconocer un, un ser humano que, que ha tenido grandes logros, y muchos de nosotros, los un poquito más jóvenes, ¿verdad? Este, nací en el 81, así que somos un poquito más jóvenes, oh, ya, ya, ya, ya José Miguel era, era un campeón, ya que yo todavía no había nacido. Cuando uno escucha esa historia, que realmente lo que se leyó es un extracto solamente, porque le pedimos por favor, de todo eso, de toda esta historia, porque se puede hacer fácilmente uno o dos libros, necesitamos reducirlo lo más posible, lo más posible, lo más posible, casi no podemos, pero lo hicimos, ¿verdad? Se, se hizo el trabajo, gracias a, a, gracias a Noel y, y, y, y todo su equipo. Pero uno escucha las historias, que es algo, es un movimiento de pueblo, ¿verdad? Es un movimiento que, que los, los mismos quebradillanos. Eh, lo piden y los reconocen por el trabajo que hizo, por sus logros y por lo, por lo que todavía hacen. Para mí es más que un orgullo estar aquí en este, en este homenaje. Cuando recibí la, la invitación, yo eh, yo tengo que estar ahí. O sea que hasta el año pasado eh, estuvo y estamos detrás de él todavía para que nos ayude. Seguiremos tratando de, de seguir usando su servicio porque siempre estás dispuesto para el bien de, de los muchachos de Puerto Rico, para el desarrollo. Así que, más que orgulloso de que te hayan dado este homenaje, felicito al representante porque, te digo desde ahora, va en la línea donde yo quiero ir porque los que fuimos atletas en el pasado, eh, estamos siendo un poco olvidados en nuestro país. Si nuestros muchachos que están creciendo no conocen los valores y las aportaciones que han hecho de estas grandes estrellas del pasado al deporte del país.